de estas canciones que también nos ha preparado en Joan es profesor de música un fuerte aplaudiment un aplaudiment, también a semestre infantil. infantiles ya somos, en los mestres y semestres semestre de primaria posible que se sienta todo tan un fuerte aplaudiment <tose> <tose> y me que hay un presentador <tose> que no soy yo you <laughs> Thank <laughs> you. en la primera A que conciertos tienen dos canciones. A una canción de una peli que según, que según, que según, que según, que según, que la que según, que según, que que según, que al caer en el Todo el mundo en este cole Tiene sitio completo Todos tienen su lugar Puedo liberar con fuerza y pasión Lo puedo intentar seguir en mi rol Pero esa